Le sirven a él, no le sirven a más nadie Y le van a regalar 10 mil pesos 10 mil pesos eh, El que lo encuentre Puede llamar aquí o llamar a esos teléfonos O traerlo aquí A Telenor Que se le va a agradecer con mucho gusto Bueno ya ustedes vieron ahí eh, Ese mensaje tan bonito y tan positivo De uno de los líderes De, de este pueblo que es nuestro amigo y hermano Eufemio Vargas Lima que tiene mucha opinión y que es una persona querida aquí en este pueblo de San Francisco de Macorís eh, con motivo de la Navidad bueno este debo decirles señores que hoy fue interrogado Temisto Cremontas hoy fue Interrogada Yocasta Guzmán, la que fue jefa de contrataciones públicas en el gobierno de Danilo Medina. Hoy fue interrogada la exdirectora del plan social de la presidencia, Iris Guava. Y ya había sido interrogada Berlinesa Franco, que ha entrado, porque eso, estos expedientes están poniendo y van a poner locos, Muchos de sus funcionarios contradiciéndose, acusándose y contraacusándose. Yocata y Berlinesa, la que era directora de Inaipi, de Inaipi la, ex, la viuda de Juancito de los Santos, de Juancito Espor. Eh, Las redes le han caído y grandes personalidades al expresidente Danilo Medina. Porque en el velorio, en el entierro de... César Prieto, dijo como que él sentía, le preguntó a Danilo que, que creía él, si se sentía avergonzado y que sentía que lo iba. Entonces los hijos hoy dicen otra cosa. Los hijos dicen otra cosa hoy. Y dicen que él, oigan esto, señores, esto, esto, esto se está poniendo bonito. Dicen los hijos que él... Le dijo, dice un hijo Está por aquí Déjame si lo encuentro Que César Prieto le había dicho Que él entiende Que, que cometió varias irregularidades No corrupción, sino irregularidades eh, Y que Los culpables eran superiores Míralo aquí Este es el hijo De César Prieto Mírenlo ahí Mírenlo ahí Ahí contradice incluso. Por instrucciones superiores. No es jamás esperarte. Está ahí en el periódico su hijo. Diciéndolo. Y, y, y. ¿Quién era el superior? Porque eso. ¿Quién era el superior? ¿Quién era el superior? <ríe> ¿Ven ¿Quién era el superior? <ríe> Esto aquí va a haber gente. Mira. Dice la pastilla de lo motil Y otras pastillas que tienen que ver con la diarrea Perdónenme el término a esta hora Que quizás hay gente ya que están cenando Se han vendido en toda la farmacia Ustedes ven cómo se puso en auge la mascarilla que todo, Y que aumentaron de precio Ustedes verán mira, mira, hijo de César Prieto reveló Que su padre le confesó que había hecho Procesos irregulares Sugeridos o mandado por superiores Ay papá Eso es el hijo <ríe> Eso es el hijo Eso es el hijo Entonces a Danilo Medina Hoy le han entrado Con las congas Y lo han acusado de irrespetuoso Porque lo que él dijo En el velorio ayer de César Prieto Deja a Danilo muy mal parado Buena Leocadio ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, hermano. Diciendo, yo mal. Diciendo yo, mal que la pelota fui que se entiende con la corrupción Sí. Ajá. Y ahí te va ¿Cómo está? claro está? nada ¿Ya está? mirando. mirando? Bueno, pues, pues Déjame decirte que que de recibir un un de Ato Mayor. De una persona que aspiró a regidor en acto Mayor. Y ha estado viendo el programa. Y aquí tengo el testimonio de... Él. El señor Víctor Díaz se llama. Víctor Díaz de acto Mayor, Leocadio. Es que el programa ¿Sí? está picando y extendiéndose, Leocadio. Claro, eso es lo que te digo. Por otro no lado, Omar. Sí. Hay una canción muy bonita. ¿Cómo se llama? Se llama... Otra. ¿Cómo? Otra. Otra. Sí ¿Quién la canta? La canta María Luisa Bandín. Bueno, vamos a ver si Ángel encuentra otra. Y, y a, habrá que ver si Ángel se graba ese nombre ahí. María Luisa <ríe> Bandín. Porque yo no soy cantante de aquellos tiempos. <risa> <risa> <risa> vamos a ver si ah, ahora no soy yo. Es eh, Ángel, si se aprende ese nombre, Leocadio. Va, ¡Otra! Va, ya depende de Ángel, ¿oíste? Está bien, está bien, está bien. Ok, ok. okay. Gracias, Leocadio. Eh, bueno, señor, entonces. este, Danilo revela su... Sí, ahí fue que él... Eh, ahí fue hablando... En el cementerio, que él dijo lo que dijo. Y entonces los hijos lo desmienten. Porque habló la hembra también. Y, y la situación, a Danilo se le está complicando. A Danilo se le está complicando la situación. Eh, bueno, este Luis Abinader tomó una decisión ayer muy buena y que ha sido aplaudida. Porque no podemos... Cuando las cosas están bien hechas, nosotros las reconocemos, no tenemos ningún inconveniente. Luis Abinader le envió un memorándum y se lo leyó a todos los ministros, se reunió con ellos. Y le hizo una arenga de que tenían que actuar correctamente, con honestidad. Y que estaban en el espejo, que él no sabía nada, como tal, yo lo dije ayer ante una... Eh, Pregunta de un amigo televidente O una sugerencia Es que no, que ese ministerio público Es independiente Diciéndole a su gente Que no van a tener protección Hay que meta la mano Se lo dijo Se lo dijo y así tiene que ser Y esa ha sido una lucha que este pueblo ha librado Para que no haya impunidad Ni de los que se fueron Ni de los que están Porque aquí tiene que haber Castigo a la corrupción de todos los sectores, de los que están, de los que se fueron y de los que antes se habían ido. Y él está diciendo con eso, él está diciendo con eso, Luis Abinader, el presidente de la República, que no va a haber protección. Y eso debe ser, por eso Daniel está hundido, por estar protegiendo todo ese grupo de delincuentes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Omar. Sí, un placer. Pedro Jacobo te habla, Omar. Ah, Pedro, pero tú me habías votado a mí. ¿Qué pasó, Pedro? No, no, yo, yo, siempre, yo siempre veo tu programa. Y siempre te doy seguimiento a lo que tú dices. Y la, la gente no podemos pensar, todo lo que tú dices es algo que llega. Recuerdo aquella vez de Felipe Rodríguez, lo que tú dijiste, que, que fue algo que se vio y fue así. Ah, sí. También de Miguel de Núñez. De mi y Muñoz, lo que tú dijiste también. Que ah, eh, eso son cosas que llegan al pueblo y la gente despierta con las cosas. Ah, y con los, con los comentarios que tú haces, son muy aceptables en la población. Y lo que tú dices, se cumple porque se cumple. Gracias. Y man, que la gente que tiene la estabilidad como tienes tú, que te mantienes siempre en ese programa activo. Y diciendo la verdad, Queremos gente así, que digan la verdad, para que las cosas se aclaren y salgan como tienen que salir. Siempre no es tu programa, aunque no llame mucho, pero siempre no es tu programa y sigue así, que tú siempre vas hacia adelante, ya tú sabes. Gracias hermano, gracias Pedro Jacobo, llámame siempre, que usted sabe que este programa es suyo. Ese es uno de los líderes de allá de Cuesta Blanca, que luchó mucho porque se resolvieran problemas, y es uno de los líderes aquí. Estaba pedido con este programa, pero... Siempre será bien recibido. Bueno, entonces, eh, ya le dije que Luis Abinader, incluso ayer, fue una posición muy atinada. Se suspendió la reunión que se había iniciado del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura es el que elige los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los jueces o miembros del Tribunal Superior Electoral, eh, y los miembros del tribunal constitucional Hay que cambiar algunos jueces de esos tribunales Y lo suspendió por una cuestión Hay una discusión que miren yo con toda sinceridad He visto argumentos sólidos de las dos partes Porque no va a venir aquí solamente de que no que Ustedes saben que hay una discusión porque para ser miembro del Consejo de la Magistratura lo es el presidente de la Cámara de Diputados y el que integre la segunda, el bloque de segunda mayoría. El presidente del Senado y el que integre la segunda mayoría, el bloque de segunda mayoría del Senado. Lo integre el presidente de la República lo integra el Procurador General de la República, que en este caso es una procuradora, Miriam Gemma, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y una jueza que ya fue escogida también de la Suprema Corte de Justicia. En, al PLD le pasó algo. El PLD sacó la segunda votación en las elecciones. Fue el segundo partido más votado. En la Cámara de Diputados el PLD es el partido después del PRM que más diputados tiene el bloque porque es un bloque porque Eduardo Estrella no es del PRM es un aliado pero pertenece al bloque de la primera mayoría. El PLD cuando pasaron las elecciones tenía ocho senadores pero se le han ido cinco y ha quedado entre la fuerza del pueblo había cogido cuatro y esto se tiene nueve. Ha habido una discusión de parte y parte, con argumentos que cualquiera, cuando tú ves un argumento de una parte, dice bueno, pero este tiene la razón. Cuando tú lo ves de la otra, este tiene la razón. Yo vi un escrito de Cristóbal Rodríguez, que es un gran constitucionalista, y un hombre que incluso, la opinión de Vale, porque él aspiró, Al, al Tribunal Constitucional, cuando en la última eh, reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, presidida por Danilo Medina, donde le hicieron el lío a Miriam Germán, gritó a Rodríguez, que es un sabe de Derecho Constitucional, aspiró y no lo escogieron. O sea que uno pudiera decir, bueno, pero mira, guapo con Danilo, a lo mejor puede, no. Él dice, con argumentos que a cualquiera convence, que la segunda mayoría o segundo bloque de mayoría es el PLD, porque fue el segundo partido y sacó los senadores, lo que pasa que después se les fueron. Es un argumento que parece viable. Pero también el otro argumento de que en términos numéricos, a irse esos senadores al PLD para la fuerza del pueblo, numéricamente, cuando uno ve así, bueno, pero es fuerza del pueblo, es la segunda mayoría. Bueno, el caso es que se ha abierto un debate que yo mismo, honestamente, ni sé quién tiene la razón. Porque las dos presentan argumentaciones sólidas. El PLD sometió una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo...